De ganar las elecciones, el Frente Amplio va a eliminar las exoneraciones a las empresas que contribuyen con la educación privada. Ya en el año 2016, a impulsos de la diputada Hellman, se recortó ese beneficio que tenían en determinadas empresas. Esto, en realidad, en lugar de perjudicar a las empresas, perjudica a los muchachos, a los niños, a los jóvenes que estudian en esos centros educativos porque eso significa menos fondos para becas, menos fondos para investigación. Esa propuesta que había sido además impulsada por el equipo económico, por los moderados del Frente Amplio, acompañada por la oposición, ahora se ve enfrentada también por el candidato comunista Óscar Andrade, que dice que hay que eliminarlas y cataloga la educación privada como mercantilista. Es el claro ejemplo que los sectores moderados del Frente Amplio, liderados por Danilo Astori, vienen perdiendo terreno en la interna de ese partido y en el gobierno. Hoy ni siquiera se oponen a eso que ellos mismos habían propuesto. Se limitan a figurar en lugar de incidir. Yo opino totalmente lo contrario. Nosotros, hijos de la escuela pública, creemos que lo mejor es que la escuela pública sea eficiente y con una buena calidad para que nadie tenga la obligación de mandar a sus hijos a la educación privada quienes mandan sus hijos a la educación privada pagan dos veces pagan los impuestos y financian la educación pública y también pagan las cuotas y las matrículas por el contrario que Andrade y el Frente Amplio considero que debemos volver a la idea original de exonerar a las empresas que contribuyen con la educación privada y de además poder deducir del IRPF a las familias que con mucho esfuerzo mandan sus hijos a instituciones privadas. Por supuesto que no lo vamos a poder hacer de un día para el otro, pero por lo menos vamos a atenuar la carga que han puesto sobre los hombros de las familias.